Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales muy amables. Si está aquí en este segundo episodio, en la entrevista a Julio Cortés, fue porque le gustó la primera parte. Continuamos con este gran talento de la música salsa muy colombiano. OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com Continúa en la entrevista a Julio Cortés, director de Julio Cortés y su corte. Bueno, entonces ya usted despierta a la adolescencia, 8, 9, 10 años. ¿Cómo hace para vincularse a las primeras agrupaciones y de qué manera lo hace? Con mi hermano mayor Jardani Cortés él fue el que me metió pues, en el cuento de la música empezó a darme los primeros pininos en la percusión conga, con Waiting ball y es ahí donde te digo que hago parte de lo del Caney luego, comie, com, como ensayábamos ahí mismo en la casa anécdotas bonitas que quizás tendremos que compartir esto mi madre no quería que yo fuera músico por, por la vida bohemia que han llevado mi papá y lo que han tenido pues, en, en mente de, de, de los músicos y me escondía, ¿no? me escondía. En, en Ella pasaba revista en, en los buses, cuando lo, los instrumentos, las presentaciones o algo, el transporte. Eh, me acuerdo tanto de que sacaban una llanta, la de repuesto, que a veces iba dentro del bus y me metían ahí en un plástico y, y me escondía. Epa. Y ella y ella, y ella subía a mirar que, que no se fueran a llevar el niño pues para la presentación. <risa> Pasando revista. ¿Qué edad digo, tenía, sí, Julio? ¿Qué edad tenía? Eh, nueve años. Bien, pues. Entonces ahí me colocaron, me chapearon y que repuesto. Y en el piano repuesto, o en la, en la timbales que repuesto. <risa> eso me marcó, eso me marcó, claro, me marcó eso, y me escondían, me escondían en las presentaciones por ahí detrás de las cajas de cerveza, en los, en los, en las bodegas, porque no dejaban trabajar niños, claro. Sí, sí, sí, yo, sí. yo salía a hacer mi show, mi timbal o mi bongo y me escondía y otra vez a dormir <risa> y era tanta la admiración que, que, que bonito ¿no? porque eso te marca a la claro, niña, ¿no? claro, era tan bonito que, que yo a veces salía hablando así abiertamente, yo salía más luqueado que mucho músico porque me regalaban mucho dinero la gente que, que iba a ver el show de mi papá pues ver, admirado, ver un niño ahí me trepaban hasta las mismas canastas o en una banca para que yo alcanzara el timbal y sí, esas esas bonitas vivencias te van marcando y otro otro cuando, algo que sí me dejó muy triste fue que me cogió la noticia de mi papá en Miami yo estaba en plena presentación y no me habían querido decir que mi padre había fallecido y en una de esas el, el locutor, el presentador, perdón dice que un minuto de silencio por la muerte del ciclón colombiano Tito Cortés y wow, yo me desboroné, como que él no sabía porque yo le dije, él la tiró así para mí, yo sí veía en el lobby que me, que, que me querían decir algo, pero estaban como esperando que yo hiciera la presentación. Eso me, me dio fuertísimo. Y no, pues obviamente, para allá vamos todos y él venía un poquito enfermo. Pero lo más triste, otro, es que, uh -huh. que yo había hecho, con el maestro José Aguirre, habíamos hecho una recopilación de los temas de él con la gente de Nietzsche a cuatro trompetas armas maqueña, reconcili reconciliación, si te vas, diablo, unas guarachas, chévere, borracho, no vale. Bueno, era un tema que yo lo quería sacar a, a, a moderno, moderni modernizado, y se grabó todo, se grabó todo, y me quedé con, con la cinta. Ahí la, aquí la tengo en el estudio colgada de, de, de recuerdo, y me decían que pidieran las voces a las disqueras, codiscos, fuentes. Pero y, es, no, ¿Y esas voces quería... están libres en, en las disqueras? Mm. No, o sea, me, me decían que, que pidiera eso, a ver si yo pudiese hacer eso para llegar a, a, a sacar el proyecto como tal, claro. pero no, era, era no, o sea, en ese momento yo no pensé en nada de eso, yo simplemente quedé en shock y bueno, dejé el trabajo ahí porque no pude, fue lo que más me marcó de no poder haber sacado la producción y, y y yo venía a, a eso, o sea, yo terminaba la gira y venía a meterle la voz y quizás hubiese sido su última producción que hubiese cantado y, y, y para mí el orgullo de saber, porque es que yo, yo tocaba más, yo no to nunca le había hecho arreglos, en ese momento no me daba, ni tenía estudio ni nada y, y ya pues Nietzsche se viajaba mucho y era poco lo que lo veía y a veces yo... Estaba aquí una semana y yo preguntaba dónde está mi papá, está en Jumbo o está en la cumbre o está en tal parte o está para acá Pajamundí y yo le llegaba de sorpresa y de repente yo iba llegando con mi piano y lo hacía conectar y yo me, se, me trepaba y le daba la sorpresa, o sea, fue una fue algo muy bonito. Fue unas vivencias muy, muy hermosas. Qué buena comunión. La, la última oportunidad que tuvo para hablar con su papá antes de, de irse a Miami, ¿en qué momento fue? Y A ver si recuerda esos instantes. Fue en la casa porque él, él, su hobby de él, a él le decían tinto parques, cuatro jarradas de café al día. Como te decía, eh, a las cuatro de la tarde había una panadería muy famosa todavía, se llama eh, pan, eh, Panadería Sanín así como, como decir pan bimbo y esa panadería siempre a las 4 de la tarde él mandaba a comprar en ese entonces 10 mil pesos y estamos hablando que eso era un mundo de pan, 10 mil pesos de pan queso y eso te daba muchísimo y llegaba como te digo el loco, el de la sombrilla el de la carreta, los amigos, los músicos, todo a tomar café con, con, con el pan queso ahí eso se volvió como sagrado todos los días entonces él estaba jugando parques ahí esa última vez yo ya lo veía pues que él, él estaba enfermo, porque es que se fumaba cuatro cajetillas de, de Marlboro al día hermano, increíble, entonces ese por ahí por el lado así como lo que le pasó al maestro Jairo, entonces eso pasa sí. factura, sí, sí. eso pasa factura porque él ya caminaba y él decía que una cuadrita y ya se ahogaba, cuando yo me fui y yo pues me, me llamó mi hermano y me dijo que, que mi padre lo tenía hospitalizado y que que era por, pues, claro, el, el médico de una dio el dictamen de que era mucho mucha nicotina, de, de ya obstruido los pulmones y todo, y, y por ahí fue la, la la partida del hombre. Es un mal para el cuerpo y, y, y el sí. consejo, y bueno, tantos ejemplos que ha habido. Usted acaba de citar al maestro Jairo Varela, que también era un consumidor de, de nicotina, de cigarrillo diariamente, y el trabajo extenso, no en este caso de, del maestro Varela, que poco descansaba quizás. De hecho, yo me pongo a mirar, eh, Otto, ahorita que, que estoy en esto de la producción de unos 15, 20 años, fuertemente, por decirlo así. Ahora entiendo el maestro, porque me está pasando algo así, y es ahí donde mi esposa me dice: Pues que, que le frene, porque cuando uno se mete, allá uno ni hambre le da, hermano. Si uno no le da sueño y uno quiere y quiere y de, de, de cae, hasta cuando uno termine, y uno se va volviendo así como se como dice. Humildemente, como adicto a, a eso también, a lo de la música, y querés, y aquí te vas emocionando, y una figura, entonces vas otra, y ya querés como que tener el. Yo soy así imperativo, pero entonces, obviamente, tú lo has dicho, no hay que abusar de eso, porque toca hacer escalas, parar, porque te pasa factura. De hecho, a mí me estaba pasando factura llegó un momento en que a mí se me desencajó la mandíbula del estrés. Sí, sí eso, eso claro. Sí, sí, sí, sí, eso, eso es delicadísimo. Otro porque, pues, como te digo, tenemos que, que coger la suave, o sea, como todo, ¿no? Sí. Todo en, todo en exceso es malo. Sí, ¿no? Y vale todo, este testimonio de, de Julio, amables eh, oyentes y músicos que están escuchando la, la entrevista, que hay que tener muy en cuenta lo que dice Julio. Una persona con tanta experiencia, además de 30 años de experiencia, sabe por qué lo dice y sabe eh, por la experiencia que pasó de dos personas que ya se fueron, su señor padre y el maestro Varela, que vivían intensamente en ese recorrido musical. Claro, lo viví con él en esos 11 años que estuve ahí. De hecho, para nadie, para nadie, bueno, para muchas personas que lo conocimos, un secreto de que él era muy perfeccionista y de repente ya eran las 2, 3 de la mañana y salías y llegabas a tu casa cuando ya estabas abriendo la puerta y volvía y sonaba el celular. Vení, vení, ven mira que, que se me vino esto y como cosas así, pues, o sea, él... él uno, uno se preguntaba ¿a qué hora dormirá el maestro, porque ya en la mañana a las 9 ya estaba otra vez ahí. Dándole. Y, y, y, sí, una vaina increíble que uno, uno pensaba, será que tiene ropa aquí o será que no va o cómo era. Y uno piensa miles de cosas hasta lo, hasta lo íntimo. Sí, sí, sí, claro. <risa> claro, porque es que no, yo decía, ¿en qué momento? Y así se va volviendo uno. Entonces ahora lo entiendo, porque hubo. De hecho, yo tenía el estudio en otra parte. En otra casa que tenía era solamente estudio. Ahora me lo traje para acá, para la casa. Precisamente por eso, porque me iba para allá y, y, y no me sacaba era nadie. Yo ya entonces le pasan factura. Bueno, ya no le veo la cara. Sí, bastante increíble. No, y, y de repente la gente cree el espectador común y corriente y nosotros los medios de comunicación creemos que cuando ustedes tienen sus giras por Europa, por los Estados Unidos, se van de vacaciones. No, yo le comentaba en estos días alguien y, y le hacía un, un cuadro que es muy bonito y muy rico y muy chévere y muchas personas desde la barrera acá, desde la tribuna, como le queramos llamar, bacano que ustedes viajan por todo el mundo y conocen esto de aquí acá, pero cuando más compromisos hay en cuanto a una agrupación, entre más fama por llamarlo así, es más más extenso, es más duro porque yo le hice un cuadro, hice un ejemplo un mes, una gira de 30 y de un mes, 28 bailes 28 presentaciones en, en, en 30 días. Con entonces Nietzsche. llega, Sí, llegar tú a Miami y bueno, vamos a tocar esta noche. Entonces llegamos buscar dónde almorzar, después llegas al hotel a buscar lo, lo, lo, lo, el, el, a veces que pruebas de sonido, entonces de la prueba de sonido llegas, a, a, sales a buscar que hay que almorzar o si ya es de comer, entonces en tres horas ya tienes que estar abajo y ya fuiste, hiciste la presentación terminaste de dos, tres de la mañana y otra vez entonces nos vemos a las cuatro en el lobby porque tenemos que salir para Nueva York a las cinco o seis de la mañana sale el vuelo y lo mismo, así se va volviendo entonces llega a Nueva York y la misma buscar donde almorzar, ra ra, ra venir, planchar un uniforme, sale, la prueba de sonido y si no hay, descansar un poquito o salir para allá a comprar tu corsita a conocer, pero no es fácil no es fácil, no es fácil para nada fácil mi querido Julio el ser músico en nuestro país es bastante complicado, empezando por el apoyo que siempre merecen y que es bastante difícil conseguirlo. Julio Cortés, director de la orquesta Julio Cortés y su corte, con nosotros en el canal OZ Producciones, en alianza con www.lasuperiorestereo.com, emisora en internet 24 horas al día con una programación excelente. No olvides suscribirse a nuestro canal, para que vea nuestros contenidos y también darle la alerta de la campanita para próximas novedades. Muchas gracias.